La Federación Mexicana de Enfermedades Raras, FEMEXER, presenta ACCESALUD ACCESALUD es el programa de información, orientación y apoyo psicológico para personas con enfermedades raras y sus familias. Funciona con base en tres líneas de acción muy importantes. La primera es la información, en la cual brindamos al paciente información sobre la enfermedad que padece, Información sobre asociaciones nacionales e internacionales que pueden ayudarle y los derechos y obligaciones que tiene por ser mexicano. Orientación. En este rubro, demostramos al paciente la ruta crítica para acceder a los servicios de salud que le corresponden, así como el conocimiento de tratamientos existentes y médicos profesionales encargados de su patología. También ofrecemos, aunque no de manera obligatoria, un servicio de apoyo psicológico, ya que tener alguna de estas patologías puede resultar en una afectación de los aspectos emocionales de la persona y su familia. Accesalud es el resultado de una tesis de licenciatura de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esta tesis, llamada Diseño de un modelo de atención psicológica integral para pacientes con enfermedades raras a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TICS obtuvo una mención honorífica el presente año. Es por ello que trabajamos, como lo dice la tesis, a través de las TICS, con la línea telefónica, correos, página web y redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Nos enorgullece mencionar que Accesalud es un programa también respaldado por instituciones del gobierno como el ISTE y el Seguro Popular. Para ingresar a los beneficios de Accesalud es necesario realizar un registro de pacientes. Este registro no solo nos dará el marco de información que necesitamos para poder orientarte, sino que además servirá a mediano plazo para realizar una base de datos confiable que sirva para la investigación pues el tema de las enfermedades raras solamente puede avanzar si los profesionales y pacientes contribuyen con ella para beneficio de todos los demás. Te recordamos que tus datos quedarán protegidos bajo la Ley de Confidencialidad de Datos Personales, protegida por el DIFAI. Accesalud Salud es un programa que la FEMEXER otorga de manera gratuita a todos los que lo necesiten. En este botón puedes registrarte. ¿Tienes una patología de baja prevalencia o un familiar con alguna? Regístrate. Estamos para ayudarte. Femexer. Iluminando vidas, conectando caminos.